Hola a todos chicos, muy buenos días, bienvenidos a la primera categoría del torneo Robo Jam Perú Bienvenidos todos a la categoría de Viped Race, la categoría de robots Bípedos Muchísimas gracias a los que han estado ahí dando like y compartiendo el video Muchísimas gracias a todos y a los que se están conectando también Pues ya saben, los que, los que han visto ya varios torneos por esta página Pues déjenos ahí algún comentario Aquí tienen la cajita del chat ¿Vale? Que eso tiene que estar lleno, que hay un comentario, solamente el de nosotros, el que sale por defecto. Así que, por favor, déjenos algún comentario con el nombre de ustedes para saber quiénes nos están acompañando aquí en esta transmisión, a qué robot están apoyando, en fin, para conocernos un poquito más, ¿Vale? Ahorita los jueces están terminando la homologación, así que yo tengo que entrar nuevamente a la a la sala. Muchas gracias, Lina Singh. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¡Vale! Y tenemos que hacer el sorteo también. Entonces, ¿nos puedes enseñar por favor el robot? Es este, de acá está dentro de un cuadrado de 15 por 15. Podemos ver las medidas. Las medidas. Voy a traer una. Vamos a. Okay, si chicos, puedes mostrar favor, un poquito más cerca el final del metro de hacerlo para para Les comento VG15. que no. tenemos nueve robots en esta categoría, de los cuales ocho son peruanos y uno es de México. Tenemos al robot BIP Superior, representado por Alberto Cana, del equipo Misty Maker de Cusco. Tenemos el vale, robot te Imax del equipo Bunker Test de México. Tenemos tres robots del equipo Magic Fantástico. Desde Lima, pues entonces eh, los robots Robin eh, Rebox, Por mí Jota estaría Robot, perfecto, Alberto. Y Muchas gracias. el equipo Certricop de Arequipa ustedes. A ver, un segundo chicos. Por, a mí me queda que de quiera, tenemos que ver eh, la pista si se ha modificado al final. Y de Samantha también. Eso sí, Samantha también, tiene razón. Entonces, eh, quiera por favor A ver, ya tengo ahí la A ver, Aquí eh, La cámara que nos está mostrando De Shirley C Nos confirma, por favor, de quién es Soy Samantha Estoy con otro dispositivo Ok, Samantha, gracias No te enojes, Samantha Era una pregunta nada más Ahí bueno. está Perfecto, está muy muy muy bien Genial, Samantha Listo, entonces Samantha queda Y faltaría solamente Kiara Por favor muéstranos si modificaste ¿Ya? tu Si moviste la cinta Kiara, por favor Ahí está Muchas gracias, Adrica por ese like Vale Más Vale ¿Yo bien vosotros? ¿Qué tal lo veis? Más o menos, podría ser un centímetro ¿Le obra Bien dormir, ¿qué tal lo ves? Está bien así. Perfecto. Gracias, Jeffrey, por el like. Vale, perfecto, chicos. Muchísimas gracias, Kiara. Entonces, Muchas gracias, Kiara. Eh, ya estamos todos. Lo que vamos a hacer ahorita es rápidamente un sorteo para ver los turnos. ¿vale? Les voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver el sorteo. También en la transmisión se está viendo. Así que denme un segundito nada más. Vale, aquí. Ok. Eh, ya está. Entonces. Quiero asegurarme que estoy compartiendo. Vale. Esta es la lista de todos ustedes. Tenemos nueve competidores el día de hoy. De los cuales uno representa al equipo Misty Maker. Tenemos uno del equipo Bunker Tech de México. Tres del equipo Magic Zone. Y cuatro del equipo Certricop. Eh, lo que vamos a hacer aquí es, como somos 9, yo tengo aquí una página que me da números aleatorios, entonces estoy poniendo del 1 al 10 y que me dé 9 números, ¿vale? No puedo poner del 1 al 9, la página no me lo permite, así que el que salga 10, si es que sale 10, va a ser el número pues, que, que falte. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, en el orden que están aquí, que, que me van a aparecer aquí los números aleatorios, ¿no? ese es el orden que, en el que van a participar considerando esta lista, ¿vale? Ahorita que, que pongan los números, pues, me van a entender un poquito mejor. Entonces, voy a generar los números en 3, 2, 1... Y ahí está. Entonces, ok, como no hay 1, en vez del 10 va a ser 1. Entonces, va a empezar el segundo en la lista, que sería Mario Pérez, eh, con Otto Baymax, luego seguiría el número 6... Que sería eh, Runabot Bot con Micaela. Luego iría el número 8, que sería el Characato Junior con Henry. Eh, luego iría el primero en la lista, que sería BIP Superior o VIP Superior con Alberto Cana. Tendríamos luego el número 7, que es Kiara con Naruto Uzumaki. Sería el quinto robot en participar. El sexto robot en participar sería el tercero en la lista, que sería Robby con Samantha. Eh... Luego iríamos con el quinto, que sería eh, Luciana con Otakubot. Sería el séptimo robot en participar. El octavo robot en participar sería Among con Yamir. Y el último robot en hacer la ronda sería pues el número 4 que es Rebox con Rebeca, ¿vale? Entonces, perdón, perdón, perdón, perdón, aquí es 9. Ya está. Entonces, los turnos irían así, empezamos con Otto Baymax, luego Runabot, luego el Characato Junior, VIP superior, Naruto Uzumaki, Robi, Otakubot, Among y Revox. ¿Listo? Eh, primero todos harían la primera ronda, luego pasamos a la segunda ronda de todos y luego la tercera y última ronda. Tengan en cuenta, chicos, de que el puntaje oficial sería el mejor, o mejor dicho, el menor de los tres tiempos y en caso hay algún empate, pues iríamos a una ronda adicional de desempate. ¿Listo? Entonces... Eh... No sé si haya alguna pregunta antes de empezar oficialmente. ¿De parte de algún competidor? Pues no hay preguntas. Vale, antes de, de empezar chicos, me van a permitir solamente dos minutitos. Porque tenemos que agradecerle al, eh, al patrocinador oficial de esta categoría que es... Usui Importaciones que es la tienda online que tanto buscabas, con precios cómodos y una gran calidad de productos, así que comienza a emprender ahora, ellos son una tienda de venta al por mayor, y puedes visitarlos en Facebook como Usui Importaciones, que aquí tienes el logo en la parte baja de la pantalla, y enterarte de todos los productos que tienen para que comiences a emprender y tengas tu propio negocio, así que ellos hacen ventas al por mayor y menor envíos a nivel nacional a todo el Perú y los puedes contactar al 944 937-252 o al 920-289-034, ellos son Usuy Importaciones. Muchísimas gracias por hacer posible esta categoría. Y antes de empezar, también no podemos empezar sin agradecer y presentarles a nuestro flamante staff de jueces que tenemos. Pues, en primer lugar, a ver si nos ayuda también a prender su cámara, al señor Ademir Bermúdez, directamente desde El Salvador, quien se desempeña como investigador de la Universidad Gerardo Barrios es licenciado en estadística de la Universidad del Salvador. Ha desarrollado una serie de investigaciones siguiendo una línea de estudio a través de la robótica, eh, como robótica educativa, robótica social, entretenimiento y de servicio. Ha desarrollado diferentes tipos de robots dentro de la institución, así como talleres, entre otros. En su empresa llamada Es Robótica, o ES Robótica, eh, retomó el proyecto personal Christopher y desarrolla actualmente los robots en base... Series como la serie A, B, C, D, e, F y G con fines educativos y desarrolla el robot eh, Christopher como servicio. Y bueno, tiene una amplia, amplísima experiencia también en lo que son talleres y competencias de robótica. Así que, bueno, Ademir, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenos días. Aquí contento de estar con ustedes en esta oportunidad que nos han brindado y pues emocionado de ver estos jóvenes que están. Cambiando el mundo, <ríe> excelente. Así es, perfecto. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes también porque tenemos de todas las edades aquí convirtiendo mentiras, Henry es broma, eh, pero vamos a seguir presentando a nuestros jueces que tenemos tres jueces el día de hoy. Tenemos a la señorita María Laura Núñez Cayo, ella es representante de Perú y es actualmente presidente de eh, la Sociedad Técnica de Robótica y Automatización, el RAS de la UNSA de la Universidad San Agustín. Eh, de IEEE, es miembro también del grupo de investigación en robótica mini humanoide de Robotics Labs y líder en mujeres en ingeniería en el WIE UNSA, que es Woman in Engineering, además de ser estudiante de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Muy buenos días, María Laura, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están con todos los jueces, los participantes? Encantada de poder estar este día con ustedes. Y decirles que encantada, ¿no? Ver a bastantes mujeres, eh, niñas, eh, jovencitas de diferentes edades. Y para mí es un honor poder eh, ver eso, ¿no? Que casi poco se ve a las mujeres en estos ámbitos, se podría decir. Felicitarlas primeramente por eh, su iniciativa y para mí eh, que todas las chicas ya son ganadoras, las que ya están aquí representando eh, con su robotcito. Sí. Bienvenidas. Así es, perfecto, Laura, justo muy bien lo que dices, también que vemos, incluso hay más chicas que chicos en esta categoría, lo cual es de resaltar, así que muchas felicidades a todas. Eh, Laura, te escuchamos también un poquito bajo de volumen, así que porfa, para, para el momento de la competencia, para poder escucharte mejor, si puedes, no sé, tratar de acercarte un poquito quizás a la, okay, a la cámara, okay. sería genial. Vale, vale. Ok. Y tenemos, eh, por último y no menos importante, directamente desde España al señor Eduardo Sanrufo Ecay, quien es ingeniero informático y profesor de nuevas tecnologías. Es también técnico informático en la Universidad Internacional de La Rioja y pues ha sido juez en eventos nacionales e internacionales de innovación educativa y es además presidente de la asociación Indismatic. Eduardo, muy buenos días. Qué gusto saludarte otra vez. Hola, buenos días. Pues nada, yo la verdad que encantado de, de estar aquí. Es decir, ya hemos estado viviendo pues en los tiempos que hacemos previos de la homologación. Es decir, pues que eh, se nos presenta una pues, una competencia pues que va a ser muy muy interesante ya pues porque vamos a ver un montón de modelos de, de robots y la verdad es decir que estamos pues con, con muchas muchas ganas de ver cómo, cómo se desenvuelve toda, toda la competición y, y agradecer tanto pues a los propios competidores como a los padres como a los Entrenadores, pues eso, todo el tiempo que se implican para estar hoy aquí Muchísimas gracias Gracias a ti Eduardo Y pues bien, ahora sí, vamos a empezar Ya tenemos los turnos Así que chicos, denme un segundito Que tengo aquí que eh, arreglar un par de cositas Solamente denme un segundo Listo y bueno, empezamos con el primero en la lista, déjeme aquí un segundo, que sería eh, Mario Pérez, del equipo Bunker Tech, con el robot Otto Baymax. Por favor, nos prende su cámara y nos saludas, porfa, para poder identificar la, la cámara. Ahí está, estamos en la cámara de Josué Quisiera ver si se ve toda la, la, la cámara, porque la puse fija ahora. Eh, sí, yo, yo la veo. ¿Jueces, sí. confirman? Sí, también, se ve perfecto. Sí, se ve, se ve claro. Ok, muy bien. ¿Ustedes me indican? ¿O no, no, Eso es, ¿no pues eh, cuando usted se indique... Uno, dos y tres, pues ya nosotros empezamos a contar. Ok, muy bien. Un momentito, que preparamos el cronómetro. Por mi parte está, compañeros, ¿tienes el cronómetro preparado? Listo. ¿Listo. Fantástico. Muy bien, pues. Entonces, cuando. A, a tu cuenta comenzamos. Ok, entonces cuento uno, dos y tres. Ahí empieza el robot Otto Baymax, el robot rojito de forma cúbica y el robot se está yendo hacia la izquierda. Recordemos que el, el competidor puede coger el robot y llevarlo hacia la línea de partida. Cada vez que el competidor... Toque el robot, tiene que regresar a la línea de partida Ahí se nos había congelado la imagen un poquito Pero el robot estaba yendo derecho Y ahora vuelve a irse hacia la parte de la izquierda Pues bueno, tiene que reiniciar eh, Recuerden que cada robot tiene un tiempo máximo Por favor, eh, jueces, ¿me recuerdan cuál es el tiempo máximo para cada competidor? Son 120 segundos, 2 minutos Perfecto, 2 minutos Y ahí ahora sí, Atobeimax parece que está llegando a la línea de meta Ahí está, pasito a pasito ahí el robot ha cruzado la línea de meta completamente. Así que bueno, vamos a conocer el tiempo de esta primera ronda. Yo tengo eh, 47 segundos. Yo tengo 46, 16. Yo 48. Perfecto, pues entonces eh, nos quedaríamos con la con la media. Entonces pues sería 40 y 47 segundos Fantástico, eh, muy bien, muy bien Ya El, sí, sí, el primer sí. participante llega al final Y te, en tan poco tiempo, en menos de un minuto Ya vamos, ya nos espera que va a ser una competición Tremenda, muchísimas gracias Gracias Perfecto, Amigales. ahí hemos tenido a Otto Beimas con 47 segundos Un gran, gran tiempo para la primera participación Vamos con el siguiente que sería Runabot con Micaela Vázquez representando al equipo Certricop desde Arequipa Perú ahí vemos a Micaela que tiene su camiseta peruana, su bandera del Perú, ahí tiene el nombre de robot también en la pared y el logo del equipo, así que gran trabajo también en la ambientación y bueno, justo le recordaba aquí a los jueces durante la homologación que Runabot es el campeón reinante del torneo Steambots que fue en el mes oh. de mayo, así que Vamos a ver si ahora se vuelve a llevar otra medalla de oro virtual con eh, Runabot. Así que bueno, jueces, por favor, nos dan su visto bueno para empezar. Micaela, en tu caso, en tu caso, podrías empezar sobre la línea negra. Es decir, para que empiece a contar el robot. Perfecto. Pues entonces, cuando estamos listos, Ademir, Laura. Listo. Fantástico. Pues entonces, cuando tú quieras, me cae el corazón, es decir, nos cuentas uno, 2 tres, y comenzamos. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Runabot, un robot muy, muy rápido, pero el robot oh, se, se desvía a la derecha. Pero todavía puede, por favor, cuando regresen el robot al inicio, tiene que estar eh, detrás línea. de la línea de inicio, ¿vale? El robot vuelve a girar hacia la derecha, necesitamos ver el robot, ahí vuelve sí. al inicio... Y ahora se está yendo a la izquierda, pero fue a propósito. A propósito, Micaela, le puso hacia la izquierda porque ya sabe que va a girar a la derecha. Así que ahora sí, el robot se está acercando a la línea de meta. Va a llegar y el robot ha llegado. Ha cruzado la línea de meta. Y vamos a conocer el tiempo de Runabot. Yo tengo 31 segundos. 31 segundos. 30.27 30.27 Perfecto, pues entonces sería en este caso, pues como Ademir y yo coincidimos, serían 31 segundos Perfecto, muy bien, muy Micaela. bien Micaela, que es nuestra nueva líder de la tabla pasado a Max Con creces, 31 segundos, tiempo muy difícil de batir, pero no imposible, cualquier cosa puede pasar Así que bueno, muchas gracias Micaela, vamos con el siguiente que sería el Characato Junior con Henry hanco también del equipo Certricop Arequipa. Ahí vemos a Henry. Muchas gracias, Alejandro Jeda, por ese like. Y pues bueno. Eh, jueces, su visto bueno, por favor, para empezar. Por aquí está perfecto. Admir, Laura. Listo. Laura también. Uno. Conforme, conforme, sí. Perfecto. Uno. Ahí empieza el characato junior. Este robot está yendo un poquito más despacio, está yendo lento, pero seguro está yendo muy muy derecho. Aunque por ahí ya se está inclinándose a la derecha, pero todavía sigue mirando hacia la línea de meta. Ahí vemos a Henry mirando con alegría, con orgullo Su robot que está yendo pasito a pasito Suave, suavecito lento, hacia la línea de meta Lento, pero seguro, dice Lento, pero seguro, exactamente Claro, el objetivo es llegar El objetivo es llegar a la meta Ya en el tiempo que lo hagas, pues bueno es cuestión de la competencia, pero el robot está a punto ya de llegar Va a cruzar la línea de meta y el robot ha cruzado la línea de meta derechito Así que vamos Muy con bien. el tiempo de El Characato Junior Pues yo tengo 40 segundos 38. 38. 38 38 también, 38 38, perfecto, pues entonces 38 segundos muy bien, 38 segundos. Entonces se coloca por ahora en segundo lugar. Solamente 7 segundos de diferencia con Runabot. Así que por ahora la alumna le está dando al maestro. Cuidado con eso. Y vamos con el siguiente que sería VIP Superior o VIP Superior del equipo Misty Maker, Brigada A desde Cusco, Perú, con el señor John Alberto Cana. Quispe. ¿Podrías John, aceptarme esta ronda, por favor? Tenía unos eh, problemas. Vale, ¿tienes algún problema, John, con el robot? No, la batería se ha descargado. Estoy cargándola ahorita. Eh, ok, jueces, ¿podemos darle chance hasta el final de, de la ronda? Perfecto, la sí, ronda? vamos a dejar para que lo recupere. Pero sería Va. de la primera ronda. Claro, solamente la primera. La ¿De segunda primera? ronda ya entra su turno normal. Excelente. Ok. Chicos, por favor, consejo de vida, eh, carguen las baterías antes de, de entrar al torneo. O sea, eso es vital, por favor. Ok, vamos con el siguiente entonces, que empezamos con eh, el robot Naruto Uzumaki del equipo Certricop con Kiara Efio. Kiara, por favor, Kiara que tiene 12 años, y justo te comento, Eduardo, Ademir, Laura... Que nuestra competidora de menor edad, que es Micaela, que tiene 8 años, es la que va en primer lugar por ahora. Así que aquí los más peques sí, sí. están dando la hora. Nada, ah, así se demuestra sí, que nada más la edad es un número y ya está. Claro, su está también, es. muy inteligente. Vamos con Kiara. Kiara, por favor, ¿estás ahí? Ahí está, ahí vemos la imagen de Kiara. Ah. ¿quiero hey, por favor ya sabes tu teléfono en horizontal para ver mejor la imagen. ¿Puedo llamar a para que grabe? Sí claro claro que sí si te ayuda a alguien pues mejor es lo ideal. Muchas gracias a Alejandro Heda que ha compartido la transmisión en vivo gracias también a todos los que están comentando. Aquí eh, la cuenta de Certricop también está apoyando a todos sus alumnos Está Leslie Karen también apoyando a Characato eh, Lina Singh también dice Arriba Perú, Arriba Perú chicos eh, Y bueno, está aquí también la cuenta oficial de Roboyam eh, Mandándoles saludos a todos Y a ver, ahora sí eh, Kiara por favor, estamos viendo tu teléfono todavía en vertical no sé si, si puedas mirarlo. Primero, gíralo. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Perfecto, pues yo estoy listo. Ademir, Laura. Lista. Listo, listo. Uno, vale, después... dos, tres. Ahí sale el robot Naruto Uzumaki representando a Sertricop. Este robot está compitiendo desde la ciudad de Chimbote. Si es que no me equivoco. Y, pues bueno, ahí el robot está teniendo algunos problemas para avanzar. Kiara ha decidido volver eh, a ponerlo en el inicio. El robot está medio que bailando. Está ahí deslizando los piecitos por el piso. Pero parece que está bailando twist. Ahí dando vuelta y con un pie ahí girando izquierda a derecha, pues vuelve al inicio Y bueno, este, este robot no sé si es Naruto o es Elvis, porque está ahí con todo el ritmo Y pues bueno, el robot también con un diseño bastante interesante, bastante bonito Es, muy pocas veces se ve un bípedo con esa forma cilíndrica Que la verdad a mí me ha gustado mucho en apariencia y para colmo así esos colores blanco y negro, está muy bonito. ¿Qué les parece, jueces, ustedes, el diseño de Naruto? A mí me encanta. A mí la verdad que, que es un modelo que está súper chulo. Además lo que dice, sí que estamos acostumbrados más a ver pues, robots más eh, en forma de cuadro, más cuadriculados, y entonces pues le da un sentido pues, más original. Así es. Muy y también bien, eh, anotar, Eduardo, Ademir, Laura, Uf, de que estamos viendo también diferentes mecanismos de movimiento de todos los robots. Tiempo. Hay algunos robots como este. Uy, se acabó el tiempo, parece. Sí, el tiempo. Bueno, tiempo entonces a, para Clara. Mí... Muchísimas gracias. Nos quedamos con... No, no. no falta un poco. Falta. Falta, bueno, falta. Tengo... Un ¿falta? minuto y cuarenta. Dos minutos es... Eh... No era... 120... 120 Son dos minutos. Segundos. 120 segundos. 120 ah. segundos. Dos minutos, sí. Bueno, perdón, perdón, todavía no se acaba el tiempo. <risa> y bueno, te decía rapidito, Eduardo, que eh, no solamente vemos robots con el movimiento del Otto, como este robot que estamos viendo aquí, sino también hemos visto diferentes mecanismos de movimiento de los otros Disculpa, ahora sí que se acaba. Ahora sí. Tiempo vale. Finita. Tiempo entonces para Naruto Uzumaki. Le quedan todavía dos rondas a Kiara para mejorar ese tiempo. Se queda con 120. Y vamos Mucha con el a... siguiente. ¿Perdón? No, es que dar las gracias a Kira por participar. Perfecto. Vamos con el siguiente que sería Robbie del equipo Magic Zone, con Samantha Flores de 9 añitos desde Lima, Perú. Así que me parece que es la cámara que dice Shirley C. Sí, no iba la cuenta de mi mamá. Vale, vale un, un ratito, por favor. Samantha, un gracias. ratito. Eh, jueces, por favor, den su visto bueno para empezar Listo Vale, por mí, perfecto Listo Perfecto Uno, dos, tres, Uno, dos, y tres. Ahí empieza el robot robbie Y como, como les mencionaba, otro mecanismo un poquito diferente de movimiento Ahora el robot se ayuda en la pared, cosa que no está prohibido Pero cuidado que ahí la pared tiene como un desnivel, pare parece, ah no, era una cinta o bueno, el robot se está acercando a la línea de meta, va a llegar, pero el robot se ¡Oh! dio la vuelta Justo ¡Oh, al, uh, centímetros antes de llegar, se está regresando Lo puede, eh, puede hacer que el robot vuelva a la línea de inicio, ahí está, lo vuelve a intentar el, Por favor, detrás de la línea negra, tiene que empezar Iba a ser un tiempo excelente y Detrás de, robot, de robot, la línea negra, tiene que comenzar Por favor, que empezar detrás, de la detrás, de, línea negra? detrás, de, la detrás de la línea negra Detrás de la línea negra Detrás de la línea negra, tiene que comenzar ahí va Robby, que bueno, una lástima que iba a ser un gran tiempo el robot así a veces pasa, los robots se ponen caprichosos, se dio media vuelta dijo, no, yo quiero regresar con mi dueña, y pues se regresó donde Samantha, pero pues bueno, ahí sigue avanzando el robot, lo sigue intentando ahora prefiere ir por por el lado izquierdo de la pista por la banda izquierda, pero el robot ahí está avanzando girando, dándose la vuelta un poquito inclinado hacia la izquierda Ahora el robot avanza de costado, pero pues Samantha lo regresa. Necesitamos ver al robot, por favor, en todo momento. Eh, los jueces están viendo ya su cronómetro. Y bueno, chicos, no es la primera vez que pasa que un robot se da la vuelta justo antes de llegar a la línea de meta. Así que, bueno, son cosas ya de... hasta de suerte, digamos. Pero bueno, ahí va el robot Robby con Samantha... Ya se está acercando al tiempo límite. El robot lo sigue intentando, que eso es lo importante también, seguir intentándolo. Y pues bueno, recuerden que son tres rondas en total para todos los robots, así que estamos todavía en la primera de las tres rondas. Aprovechamos también en agradecer a nuestro Por patrocinador de, de esta categoría. Se acabó el tiempo para el robot Robby. Muchísimas gracias, Samantha. Y... Como les decía, agradecemos a Usunio Importaciones por el apoyo a esta categoría y también a Siquani TV, que nos están viendo ahorita en vivo en la señal de Siquani TV. Así que muchísimas gracias a los chicos de Siquani TV. Vamos con el siguiente que sería Otakubot con Luciana Castillo, también de nueve añitos, y también representando al equipo Magic de Lima, Perú. Luciana, ahí está, lo vemos en la cámara de Liliana Vázquez. perfecto, ahí vemos al robot sonriente, el robot está de muy buen humor, así que tiene toda la actitud para ganar esta competencia y pues bueno ahí se va a colocar en la línea de inicio eh... Eh, tiene que empezar eh, sobre la línea roja en, en su caso Vale, perfecto. Ahí, muy bien. Eh, por mi parte, perfecto. Ademir, Laura. Perfecto. Ok, bien, perfecto. Eh, Liliana, por favor, prende el micrófono, que necesitamos escuchar el conteo de ustedes. Entonces, por favor, cuentan fuerte. Eh, 3, 2, 1, ya. Y cuando dicen ya, inician. Listo. Ahora sí. Ya cuenta. Tres, dos, uno, va! Ahí empieza el robot Otaku Bot, Empieza con todo. Está moviendo muy rápido sus patitas, pero el robot tiene que, empe tiene que empezar detrás de la línea. Tiene ¿eh? que, que empezar en la que línea roja. Que... Detrás de la línea roja. Otaku, Otaku, Otaku. Ahí ve el robot Otaku Bot con su barra también. Que está excelente, el robot va a llegar, aunque ahí se está girando hacia la izquierda, se va a dar media vuelta. Y nuevamente un robot que a pocos centímetros se regresa. Necesitamos el ver el robot, atras, por favor. Atrás atrás, de la, atrás, atrás. En la línea, en la línea roja. Ahí, está Ahí, eso es. Muy bien, ahí gracias. Ve el robot. Ahí okay. ve el robot avanzando, pero el robot, otro robot que quiere ir con Luciana, es el problema... Eduardo, cuando uno quiere mucho a los robots, los robots también lo quieren mucho a uno y van hacia nosotros en vez de ir hacia la meta. Mira, es que se crea mucho cariño y al final los sentimientos pues unen y al final, pues al final, pues los robots tienen también esa partecita, claro, claro que sí. Pero bueno, hay que enseñarle también a los robots que tienen que ir hacia la meta derechitos. Y ahí ve el robot parece que ahora sí está yendo derecho. Ahora sí está bien, e incluso este robot va con los brazos adelante como, como queriendo abrazar Te das cuenta, entonces bueno, tenemos robots muy cariñosos en esta competencia Pero el robot ya va más o menos cerca a la línea de meta Ojo, cuidado can, con sí, OtakuBot sí. que aquí entre broma y broma, pero ya va a llegar a la meta Está a punto de llegar a pocos centímetros, está yendo derecho, el robot OtakuBot va a llegar sí. Y Otaku Bot, ay, ahora sí ha llegado Perfecto. a la meta ha cruzado la línea de meta y bueno, vamos a conocer el tiempo para Otakubot. Tengo 92 segundos. Vamos a. 93. Muy bien. 94. Perfecto, pues entonces nos quedaríamos con 93 segundos. Que sería media. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias Luciana. Entonces, que se queda con 93 segundos, vamos con el siguiente bien. robot, que sería el robot Among, representado por Yamir Machaca de 10 años del equipo Cértrico. Yamir compitiendo bien. desde la ciudad de Juliaca, al sur sí, de Perú. Perú. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va al robot Among. Sí, a la primera. No, ¿lo eh, Liliana Vázquez, por favor Apáguenos el micrófono del teléfono Sí Muchas gracias Sí. Ok, vamos ahora con la cámara de Yamir Gamer YouTube Ahí está Yamir con su robot azul Y bueno, por el momento La cima de la tabla La sigue teniendo Runabot Con 31 segundos en segundo lugar iría, por el momento, el Characato Junior con 38. Y en tercero iría Otto Baymax del equipo Test de México con 47. Faltan todavía tres robots en hacer su primera ronda. Y vamos con Among. Todavía no, este, Yamir, por favor, recoge tu robot. Tenemos que esperar la autorización de los jueces. Jueces, por favor. Por mi parte, ¿listo? Listo. Listo. Ok, entonces, que Yamir, todavía... Cuente, que cuente. Ajá, Necesitamos, Yamir, que cuentes fuerte 3, 2, 1, ya Y cuando dices ya, lo sueltas Ahí va El robot Among Yendo, como te decía Eduardo, Emir, Laura Vemos ya un mecanismo diferente de movimiento Aunque también basado en dos motores Desfasados, pero Aquí la estructura mecánica es diferente Así que ahí va el robot Caminando, que está un poquito en Diagonal eh, girado hacia la izquierda, pero estaba yendo hacia la meta, el robot se está inclinando un poco más Le quedan pocos centímetros para llegar, pero el robot se sigue inclinando El competidor, Yamir, ha optado estamos... por regresarlo a la línea de partida Necesitamos ver por favor en todo momento línea, el robot Por favor enfoquen al robot en todo momento Ahí va, Among está yendo nuevamente un poquito inclinado a la izquierda pero parece que ahora sí está yendo directamente hacia la meta El cronómetro sigue corriendo El robot se sigue inclinando cada vez un poquito más a la izquierda Pero está a punto de llegar Así que todos por favor cruzando los dedos para que no se desvíe esta vez Le queda muy poquito para llegar a la línea de meta El robot Among está ya llegando, está ya tocando Esa cinta de la línea de meta Y el robot... Bueno, no sabemos cuál de las dos líneas es Pero el robot ha cruzado la primera línea y por favor nos confirman de que esa es la línea de... Ah, ok, sí. vale, perfecto. Entonces el robot ha llegado a la línea de meta y vamos a conocer el tiempo de Amon. Yo tengo 74 segundos. 75. 73. Perfecto, pues entonces nos quedamos con 74. Gracias. Así, Yamir, gracias ti, muchas gracias. Yamir. Ok, 74 segundos entonces para el robot Among, gran trabajo también del competidor. Vamos ahora con el robot Revox del equipo Magic Zone de Lima, Perú, con Rebeca Guarnizo de 11 años. Eh, que lo vemos ahí desde la cámara de Miriam. Miriam. Miriam Briseño. Así es, ahí tenemos a Revox con Rebeca. ¿Listo? Miriam, por favor, nos prendes el micrófono de, de la cámara para poder escuchar el conteo de ustedes. El robot debería comenzar, por favor, detrás de la línea blanca. Ya, la línea blanca. Sí. Perfecto. En mi caso estaríamos listos. Ademir, Laura. Listos. Bueno, pues cuando contéis. Cuenta. Tres, dos, uno, ya. Ahí empieza el robot Rebox que se inclina hacia la derecha, recuerden que cada vez que regresa al inicio tiene que empezar detrás de la línea blanca, ahí el robot tiene, le han puesto banderitas para que vea dónde está la meta, el robot se está acercando, ayudándose un poquito de la pared, cuidado que se cae y el robot ha cruzado la línea de meta y lo ha hecho en un tiempo muy muy bueno, ha sido un robot muy muy rápido, pero... Vamos a ver cuál es el tiempo para Rebeca, que tiene ahí su escarapela, ella bien peruana. Perfecto. Y, bueno, tiempo, jueces, por favor, para Rebox. Eh, ¿20 segundos? 20 segundos. 19. Perfecto, 20 segundos. ¡Wow! 20 segundos, entonces, y se convierte en la líder de la tabla. Sobrepasando por ahora a Micaela, entonces tendríamos... Por ahora en primer lugar a Rebeca con Rebox con 20 segundos. Y en segundo lugar a Runabot con Micaela con 31. Falta eh, faltaría solamente un robot para completar la ronda que sería eh, Bip Superior. Bip superior del equipo Misty Maker. Eh, John, ¿estás por ahí? Aunque creo que ya se fue. John Alberto Cana, está por ahí usted Hola, John John a la una John a las dos Y pues bueno Quedaría entonces con ronda nula, jueces Sí, sería Sería cero puntos Vale, perfecto. Entonces, eh, vamos a considerarle ronda nula al robot VIP eh, superior. Y bueno, con eso hemos terminado la primera ronda. Así que tenemos por el momento en primer lugar. A Rebeca Guarnizo con Rebox con 20 segundos. Segundo puesto, iría Micaela con Runabot del equipo Certricop con 31. Y en tercer lugar, por el momento, iría Henry Hanco con el Characato Junior con 38 segundos. Así que, eh, bueno, como mencionaba Laura, también ahora no solamente hay más chicas que chicos, sino también que las chicas están en primer y segundo lugar. Laura, ¿qué te parece...? no sé, admirable, admirable que haya bastantes chicas y todavía estén pues en los primeros puestos ¿no? espero que gane una chica así es bueno, al parecer eso va a pasar eh, pero cualquier cosa puede pasar en esta categoría, ¿eh? así que todavía no adelantemos nada eh, Ademir, ¿qué te ha parecido esta primera ronda? pues muy divertido <ríe> las estrategias y la imaginación de los jóvenes me llama bastante la atención y pues, que Hay unos que corren y unos que quieren volar con todo, y hay unos que le tienen cariño a sus dueños que se regresan, pero ahí está y de todo. <ríe> Así es, pero bueno, nos quedan dos rondas todavía. Eh, Eduardo, ¿qué te ha parecido esta primera ronda y qué podría pasar en las dos rondas siguientes? Pues yo creo que esta primera ronda, la verdad que es espectacular. Es decir, hemos visto unos tiempos impresionantes. Es decir, que yo creo que hasta que van a marcar historia referente a otras competiciones. Es decir, porque la verdad que muy, muy, muy buenos. Es decir, pues también, es decir, recordar un par de, de normas. Es decir, pues para que, no, para que nos queden más claros pues para las dos siguientes rondas, pues que los robots que nada más lo pueden tocar el participante, es decir, que no pueden tocar ni los papás ni los entrenadores. Y después, pues eso, que en los que hemos dicho pues que tiene que empezar sobre la línea y a los que hemos dicho que tiene que empezar por detrás de la línea, pues que ya en las siguientes rondas, pues que eso, que si vemos que ese alguno, pues que llega a la meta, pero no ha salido de la parte donde tiene que ser, pues entonces no se consideraría como que llegado al final, sino que diríamos pues que tiene que parar para que empezara a repetir. Y bueno, ahí me ha tocado esta parte fea de repetir las normas, pero bueno, yo creo que es, que es importante. Gracias. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti Eduardo. Siempre es necesario tener en cuenta las normas y bueno, si es que las normas se cumplen, pues tenemos una buena competencia. Así que eso es muy muy importante. Eh, vamos entonces ahora sí de una vez con la segunda ronda. Recordemos que el tiempo oficial al final de las tres rondas es el menor de los tres tiempos. Así que, si no tuviste un buen tiempo en la primera, no te preocupes que si en la segunda ronda o en la tercera hace mejor tiempo, pues borra el anterior. ¿Vale? Aquí no, no es con promedio, sino es el menor de todos. ¿Listo? Vamos con el primero entonces, que sería Otto Baymax del equipo Bunker Test desde Oaxaca, México, con el señor Mario Pérez. Ahí te vemos. No, no, no, no, no, no. Te vemos y te escuchamos, Mario. Perfecto, perfecto. Ok, que eh, me avisan cuando pueden empezar con el conteo, por favor. Listo. Listo. ¿Listo? Ok. Tres, dos, uno, ya. Empieza el robot Auto Baymax Con su segunda ronda en la primera Hizo 47 segundos Por el momento es el cuarto puesto Vamos a ver si mejora su tiempo Que parece que sí lo va a hacer Aunque el robot se está inclinando a la izquierda Pero regresa a su cauce Regresa a mirar hacia el frente Va a cruzar la línea de meta Y el robot casi cruza El robot tiene que cruzar por completo Y no, se ha dado media vuelta Justo pisando la línea de meta No lo puedo creer El robot se ha regresado, estaba haciendo un tiempo espectacular pero pues bueno así a veces se pone de caprichoso el robot más que este robot es un diablito ahí todo pintado de rojo y pues bueno nuevamente por segunda vez se ha regresado al inicio casi casi hace un tiempo espectacular pero bueno así es la competencia el robot otra vez regresa este robot está dando vueltas parece que el casi llegar a la meta lo puso nervioso y ahora lo tiene medio mareado Así que bueno, los jueces miran su cronómetro. Recuerden que son 120 segundos, o sea, dos minutos como máximo. Y bueno, ahí tenemos a Otto Baymax desde México. Ahora el robot se va hacia la izquierda. El robot está un poquito perdido, no sabe a dónde ir. Ahora sí está yendo para ese derecho. Se vuelve a, a inclinar para la izquierda. Y pues bueno, eh, el tiempo sigue corriendo. Yo creo que ya el robot, pues bueno, ya ha hecho más de 47 segundos de su ronda 1. Igual, tiene que completar la ronda 2, pero, pues por ahora se va a ir quedando con su mejor tiempo, que sería 47. El robot lo sigue intentando, sigue volviendo hacia la línea de inicio. En cualquier momento los jueces nos van a dar eh, la orden de tiempo máximo. Y el robot vuelve a irse hacia ese límite de la izquierda. Eh, ahí se nos congela un poquito la imagen Ahora sí, le hemos recuperado el robot Con tremendos ojos Pero tiempo, no encuentra la línea tiempo. de meta Ahora sí, se ha terminado <SSSSSSSSSR> <SSSSSSS... el tiempo Y bueno, se queda con esos 120 segundos En la ronda 2 El robot Otto Baymax Ibas con todo Ya se cual, casi llegaba ¿Cuánto sí, tiempo sí, hubiese es que he hecho? Uh. Para la tercera yo creo. Para la a saber tercera... qué le pasó al final Le dio penita sí. pasar la línea eh, ¿Tienen jueces cuánto tiempo hubiese hecho si no se hubiese regresado? Me por pues pero... 18? Sí, 19, sí, yo por 19 más o menos. 19, wow. sí. Wow, se si hubiese puesto quizás en primer lugar o por ahí, cerca del primer lugar. Pero bueno, 18. yo creo que como dice Laura, para la tercera ronda puede ser la vencida. Así que vamos a esperar. Pero tenemos ahora eh, nuestro actual segundo puesto que es Runabot con Micaela Vázquez, de 8 añitos, que es también nuestra competidora de menor edad, directamente desde Arequipa, Perú. Así que, pues bueno, vamos con Runabo. ¡Soy de Lima! Soy de ah, G que aquí en tu, en tu registro me han puesto que eres de Arequipa, pero tú eres de Lima. Sí, de, de mi centro. Vale, Arequipa entonces, centro. vamos a corregir aquí, vamos a corregir aquí, entonces... Micaela desde Lima, perfecto Yo soy de Lima pero soy tricora de Arequipa Ok, excelente no, Arequipa. entonces Bueno, vamos entonces con Runabot, Micaela si ¿sí estás lista ¿Lo puedo para el otro lado? Para allá? Sí, no hay ningún problema Ok Muy Tienes bien. que empezar Micaela, en tu caso sobre la línea negra eh, por favor, Micaela, ponte para el otro lado porque tenemos que ver el robot. O sea, ¿estás tapando el robot? Ahí, vale. Entonces, y, y lo único que igual ahí es si se te come el robot. ¿Tienes que, tienes que dejar un espacio porque si no vas a tener problemas. ¿Dos? No, Micaela. Okay. Ahí sí. Uy, lo, ahí lo, sí, lo, sí. Lo, te paras el toque. Te paras el toque. Ya. Uno. Vale. Y, ya. Vale. ¿Listo? listos? ¿Listos? Lista, lista. Fantástico. Pues, a vuestra cuenta. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias a César Quispe que ha compartido el stream. El robot está yendo con todo. Ver, se apoya ahora con la pared. El robot sigue avanzando aunque está eh, yendo contra la pared. Pero el robot cruza la línea de meta. Y aquí los jueces se tocan la cara, se tocan la cabeza. No sé todavía el tiempo que, que va a ser. Antes que venga el tiempo, jueces, recalcar... De que el hecho que el robot se apoya a la pared es totalmente legal, aquí ya es ingenio del competidor o decisión si es que pone pared, si es que no pone pared, pero no es ningún impedimento, ¿vale? Así que bueno, Micaela, ¿estás lista para escuchar el tiempo de los jueces? Perfecto, pues, y para crear un poco de intriga, dar las gracias a Dino, que nos está motivando mucho en toda la competición Y dar gracias, pues, todo, vamos, eh, las ganas que lo pone que la verdad, que hace mucho, mucho, mucho más ameno eh, Entonces, a pues bueno, vamos allá con los tiempos y yo tengo 12 segundos wow 12, 12 11, segundos 11.27 Perfecto, pues, 12 segundos. Enhorabuena, Micaela. Pues pues bueno, Eduardo, pues 12 segundos, ¿no? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? 12 segundos. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Enhorabuena. Bueno, vale, excelente, bueno. Micaela. 12 segundos, un tiempo espectacular. Yo creo que podríamos estar ante un récord histórico de esta categoría, Eduardo. Pues la verdad que no sé si hay otras competiciones, pero es muy, muy, muy difícil, ¿eh? Superar este récord. 12 ¿Sí? Yo la verdad no recuerdo Haber visto un tiempo menor Incluso a 20 Pero pero bueno, 12 Vamos a ver Pero todavía nos quedan lo varios en competidores cámara Perdón, Ademir Después lo ponemos en cámara lenta Y la reacción de los tres Porque yo vi que uno me decía así yo me quedé así <risa> Sí, no, fue una cosa espectacular eh, Pero bueno, todavía quedan el ¿Quién quita que alguien haga 10 segundos? Ojo no, no sabemos. Así que bueno, vamos con el siguiente que sería el maestro, que sería Henry Hanko, que ahora la tiene muy difícil con el robot, el Characato Junior. Que el Characato Junior hizo en su primera ronda 38 segundos. Así que ahí lo tenemos en la cámara de Sertricop Arequipa. Él sí está en Arequipa, Characato de corazón. Así que, eh, Laura, tú también estás en Arequipa, ¿verdad? Sí, sí me encuentro en Arequipa actualmente. Perfecto. Entonces, eh, an antes de que empiece Henry, yo sé que él lo ha explicado muchas veces, pero eh, Laura, ¿tú tienes alguna idea de por qué este robot se llama el Characato Junior? Y si le puedes explicar aquí a los otros jueces. Porque es de Arequipa, eh, somos Characatos los de Arequipa y pues nos consideramos otra ciudad, se podría decir, ¿no? separados <risa> de Lima, Lima y ya pues. Pero perte Arequipa pertenece a Perú Somos Characato <ríe> claro, lo que pasa es de que eh, Siempre hay la broma Jueces de que Arequipa es otro país no Es independiente, la república independiente de Arequipa ¿no? Pero ah, es, es una broma Nada más Y Characato se le suele decir Es un apodo que se le da a los chicos de Arequipa Así que bueno, aquí tenemos al Characato Junior Henry, ¿estás listo ya? Dino sí. okay. eh, Escuchas no Sí, te escucho. Ya. Listo. No no a... Uno, Uno está... dos, tres. Ahí empieza su recorrido el Characato Junior, que este robot es un poco más paciente. Este robot sí dice no, yo voy a mi ritmo, voy derechito hacia la meta. Que en realidad ese es un punto muy importante del de robot, ir derecho. Así que ahí también está demostrando el robot, el Shanakato Junior gran control de su dirección. Aunque ya se está inclinando un poquito a la izquierda como quien me da la contra. Pero el robot sigue avanzando hacia la línea de meta. Recordemos que la pista no tiene límites en el ancho, así que si se va para el otro lado pues... Bueno, ahí se apoya en la pared un poquito, va a cruzar y el robot cruza la línea de meta. Así que excelente trabajo para el Characato Junior. Vamos a conocer su tiempo de la segunda ronda. Tengo 39 segundos. 39 segundos. 38. Perfecto, pues 39, Henry. Perfecto, 39 segundos entonces para el Characato Junior que en su primera ronda hizo 38. Así que, pues bueno, ha repetido esta vez, digámoslo así, pero nos quedamos por ahora con su tiempo oficial de 38. Siguiente sería el señor, el señor John Alberto Canaquispe desde Cusco con BIP Superior. Si es que está presente. Eh, pues bueno, John no está Vamos a ver si para el final de la ronda aparece porque se desconectó y, y no ha vuelto a aparecer. John, si estás viendo la transmisión también, por favor, te extrañamos aquí en la sala de Meet. Y bueno, vamos con el siguiente entonces, que sería Naruto Uzumaki, nuestro robot que baila Twist, con Kiara Efeo, de 12 años, desde el equipo Certricop. Ella está en Chimbote, así que bueno, vamos a ver a Naruto. Kiara, por favor, estás ahí. La pata del robot se ha roto. Uy. ¿Te da tiempo a arreglarlo, Kiara? ¿Kiara? Falta que sé que lo he intentado pegar. ¿Y ¿qué? crees que igual que eso, que para eso, es si decir, cuando pase toda ronda, que podrías participar? final Al final de la de esta ronda. Sí. Si gustas te dejamos al final. Si ¿Sí logra pegar, sí, bueno. Si gustas te dejamos al final de esta ronda. Para bueno, que vamos te Vamos a empezar de los dedos entonces, que a vale, ver te pues lo lo A ver si le da tiempo. Sí, que sé seque rápido esa, ese pegamento. Y bueno, con fe, Kiarita, esperemos de que sí pegue. Vamos con el siguiente entonces, que sería el robot Robby del equipo Magicson de Lima, Perú, con Samantha, Samantha Flores, de nueve añitos. Ok, ahí lo vemos en la cámara de Shirley, de Shirley C. Sí. Vale, un momentito Listo Vale, un momentito por favor Vale eh... Roby, un poquito Eso, que, que no pise la línea negra Por favor Roby, un poquitito Un cachito más atrás por favor El robot Poquitito nada más, atrás de la línea negra ajá, ah. Atrás de la cinta Ahí, Ahí está bien Perfecto, por Perfecto. mi parte, ¿listo? Listo, lista Cuenta fuerte por favor Samantha Uno Dos Tres Empieza el robot Robby Que se empieza a inclinar Hacia la parte izquierda eh, Samantha decide regresar Detrás de la línea, robot, de la por, línea favor. por favor, detrás de la línea. Detrás de, la detrás línea. de la línea. Por favor, el robot tiene que regresar detrás de la línea. Y bueno, aprovecho en eh, agradecer a todos los que han estado aquí comentando. La cajita de comentarios está muy activa. Muchas gracias, Enrique González. Eh, uy, ¿qué pasó con el robot? ¿Qué pasó con Robby? No lo vemos. La cámara, por favor, este, la se cámara, está cayendo. Samantha, por favor, tu cámara ah, Ahí está, ahora sí Vale eh, Gracias también a Angelo Y a Jonathan que están aquí apoyando A su robot favorito, a Leslie ya también la cuenta de Certricop. Chicos, por favor, Samantha, la cámara se está cayendo Necesitamos ver al robot Muchas gracias Y ahí el robot está Pataleando, está haciendo todo lo posible Por llegar, pero el robot Lamentablemente se inclina mucho Hacia la izquierda y pues bueno, no, no logra ir hacia el frente, hacia la línea. Por favor, necesitamos ver el robot. Así que bueno, ahí ve el robot yendo con todo. Muchas gracias, Adrika, por el saludo en los comentarios. Necesitamos ver el robot, perdón. En la cámara, Eso. en la cámara. Ahí, este robot sigue girando hacia la izquierda. Ahora vemos a Samantha que está ahí luciendo también sus zapatillas con luces. Eh, que está regresando su robot hacia la línea de partida Hace lo posible porque el robot mira para el frente Pero el robot sigue inclinándose, sigue yendo hacia la izquierda Rebeca también mira con mucha atención el robot de su compañera Pero ahí el robot se sigue yendo hacia la izquierda Ya le queda poco tiempo al robot Robby ¿Cuánto tiempo le queda, por favor, jueces? Cuatro segundos Cuatro bueno, Tres, dos, tiempo uno tiempo. Se le ha terminado el tiempo a Robin. Una lástima, le queda una tercera ronda. Así que pues bueno, Samantha, ahí a ver qué muchas le gracias, puedes Samantha. arreglar al robot. Así es, muchas gracias Samantha. Mira que puedes arreglar al robot porque ya la última ronda tiene que ser ahora sí cuando llegue a la meta. Vamos con el siguiente, que sería Otakubot, con Luciana Castillo del equipo Magic Zone Ella también tiene nueve añitos y es de Lima, Perú esa es la importancia de la calibración sí, no. ahí vemos en la cámara de Liliana Vázquez y tenemos a Luciana con OtakuBot vale Pá en tu Pá ahí. caso eso pues ya eh, tiene que empezar sobre la línea roja no, ahí, ahí. Y... un poquito más atrás por sí, favor sí, sí sin pasar eh. Este caballito en la línea roja, así que no se pase. Eso. Pero, ¿no sabía dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde estabas? Ahí, ahí. ahí. Sí, no, no. Sobre, sobre la línea roja, por favor, si ¿sí puede adelantar un poquito más. Un poco más adelante. Sobre la cinta roja, pero sin pasarte. A ver. Sin ahí. salirte de la cinta, por favor. Aunque bueno, ahí se nos congeló un poquito la imagen. Yo creo que ahí está bien. No, no, ahora está, sí. Está, ahí está bien. Sí. Perfecto, Listo. por mi parte perfecto. Cuenta fuerte, por fecha. favor, Luciana. A vuestra cuenta. Uno, dos, tres, va. Ahí empieza el robot Otaku Bot de Luciana. El robot está yendo derechito. Bueno, tan derechito no, pero está yendo hacia la meta. Ahora sí se está enderezando. Está yendo, parece que ahora sí va a cruzar de un tiempo muy, muy rápido. En la primera ronda hizo 93. La segunda va a ser en mucho menos tiempo. Está llegando y el robot ha cruzado la línea de meta. Y lo ha hecho en un tiempo excelente. Mucha atención con el tiempo de este robot de Otaku Bot. Vamos a conocer qué tiempo nos dan nuestros jueces. Tengo 23 segundos. 22 segundos. 22. Perfecto, 22 segundos. 22 segundos entonces para Otakubot. Y se coloca por ahora en tercer puesto solamente a dos segunditos de Rebox, que tiene 20 pero Revox todavía no ha hecho su segunda ronda. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos tiempos muy ajustados ya. Y vamos con el siguiente robot que sería el robot Among. Con el señor Yamir Machaca de 10 años. Desde Juliaca representando al equipo Pero Presente. Ahí está Yamir, perfecto. <risa> uy, uy, uy. Colócalo. ¿Qué? Listo. Listo. Listo también. Listo. Eh, eh, coge, coge el robot cuando conectes tu batería, porque por ahí se te puede desenganchar el cable. Chicos, eh, consejo de vida, y esto también para los profes. Por favor, es vital que el robot tenga un interruptor, ¿vale? O un botón de inicio, para que no estén conectando o desconectando la batería y empezando con el robot cargado. Por favor, tengan en cuenta para próximos diseños, ¿vale? Yamir, por favor, tenga, de cuenta, la yamir, te, te, te, todavía, tenga en cuenta que cuando sueltes el robot tienes que soltarlo detrás de la cinta, ¿vale? Si sí. jueces, por favor, su visto bueno. Perfecto. Sí, sí, perfecto. perfecto, perfecto. Uh, un momento que... Ahí, eso es, que sí, justamente no. vemos las patitas del robot. No. La cámara que esté más hacia el robot. Perfecto. Un momento. Comience, eh, comience. Eh, Yamir, por favor, repetimos porque los jueces te estaban dando indicaciones y no arrancaron. No, no estábamos todos listos. Necesitamos, estábamos por listo. favor, Después la persona tres. que está en la cámara, necesitamos ver al robot. Cuenta, cuando, cuando cuentes. Va, ok. Estamos listos. 3, 2, 1. Ahí sale el robot Among. Ahora sí está. Bueno, que aquí nos va a odiar el competidor porque en la que detuvimos estaba un poquito más rápido Y ahora ha bajado un poco la velocidad, pero el robot ya va por la mitad de la pista Y estratégicamente el competidor lo ha puesto mirando a la derecha porque ya sabía que el robot se iba a voltear hacia la izquierda Pero ahora el robot está yendo derecho, ya nos está inclinando y así de caprichosos son los robots Así que ahí va Among. Todavía no se ha salido de la, de la pista, porque recuerden que la pista no tiene límite de ancho. Así que ahí tenemos que más o menos ver hacia dónde se proyecta esa línea de meta. El robot está avanzando, está a punto de llegar. Va a cruzar la allá, todavía está por encima de la línea. Y ahora sí, ha cruzado ya. la línea de meta. Ha llegado y vamos a conocer el tiempo de Among de la Ronda 2. 47 segundos. 45. Gracias, 46. Perfecto, pues 46 segundos, Yamir. Muchas gracias a ti. Gracias, Yamir. Entonces, 46 segundos de la ronda 2 de eh, Yamir y supera por un segundo a eh, Otto Baymax del equipo Bunker que tiene 47. Y Yamir tuvo 74 en la ronda 1, así que nos quedamos por ahora con su tiempo de la ronda 2. Vamos con el siguiente. Que sería el robot Revox del equipo Magic Zone desde Lima con Rebeca Guarnizo. Que ahí la vemos en la cámara de Miriam. Y bueno, este robot Revox tenía el primer lugar con 20 segundos. Luego le fue arrebatado por Runabot y ahora va a intentar recuperarlo. Así que tiene su récord personal de 20. El récord de la ronda que es de 12 segundos. Vamos a ver qué tiempo hace Rebox Jueces, por favor, su visto bueno para empezar Perfecto Perfecto, lista A tu cuenta, Rebeca Uno, dos, tres Mucho ojo que ahí va el robot bien. Rebox a toda velocidad Y el robot ah. se empieza a ir hacia la izquierda yo ahí Rebeca vuelve a colocar el robot en la línea de partida El robot ahora sí está avanzando derecho Está yendo a toda velocidad El robot ahí tratando de correr Para llegar a la meta lo más rápido posible Va a llegar a su banderita de meta Y el robot ha cruzado la línea de meta Y bueno, mucha atención aquí con el tiempo de Rebox. Vamos a ver qué nos dicen nuestros jueces 24 segundos 23 segundos 23. Perfecto, wow. 23 segundos. Muy, Muy buen, buen bien, tiempo Rebeca. de todas maneras para Rebeca, 23 segunditos, pero nos vamos a quedar por ahora con su mejor tiempo, que es el de la ronda 1, con 20 segundos, mantiene su segundo puesto y pues bueno, vamos a ver si Alberto John, Alberto Cana ha regresado ya a la sala, a mí me parece que no, porque no lo veo por aquí, así que bueno. Eh, le damos también le daríamos tiempo máximo verdad eh, es al naruto robot su no no a, a no. vip superior ah ok. bueno vip superior no está eh, y terminaríamos con naruto si es que logró pegar la patita eh, Kiara Kiara estás por ahí sí okay. Kiara llegó a arreglarse la patita de robot no. Eh, bueno, recuerda que tienes la tercera ronda, Kiara. Entonces, vamos a ver si es que para la tercera ronda eh, ya se puede arreglar. ¿Vale? Entonces, esta segunda ronda, Naruto tendría eh, igual tiempo máximo o ronda nula. Y bueno, con eso concluiríamos la ronda 2. Que en esta ronda 2 queda por el momento en primer lugar. El robot Runabot del equipo Sertricop con 12 segundos con Micaela. En segundo puesto iría Rebeca con 20 segundos con su robot Rebox representando al equipo Magic Magiczone de Lima, Perú. Y por el momento en tercer lugar se ubica Luciana con OtakuBot del equipo Magic Magiczone también de Lima, Perú. Así que ahora a diferencia de la ronda 1 nuestro podio es de chicas. Y bueno, Laura, ¿qué te, qué te parece ahora que hay más chicas en el podio? Ya es dominio total. Sí, creo que ese 12, 12 segundos está un poquito complejo, que, pero nada es imposible. Y pues a seguir, ¿no? No se desanimen, no se desanimen porque todo puede pasar. Y, y puede pasar milagros si es que su robot llega a 10 segundos y eso, ¿no? Así es que hasta el final nunca rendirse, gente. Y a continuar. Y los que están en los tres primeros puestos, puedes mantenerse y encantada que gane una chica. Así es, perfecto. Sí, y no sería la primera vez que, que la competencia se decide en el último intento de la última ronda. O sea, ya ha habido veces que ha pasado esto. Así que, chicos, cualquier cosa puede pasar, más aún cuando el, el puntaje final es el menor de los tiempos. Así que bueno, Ademir, ¿qué te ha parecido esta ronda 2? ¿Qué te parece hasta ahora la competencia? Sorpre ah, pues con grandes sorpresas, la verdad, porque esos 12 segundos fue <ríe> sorprendente. Creo que vamos a tener ahí así imágenes para ver eso en detalle. Y pues nada, pues hay que seguir, y no se desanimen, esto es una competencia y que sigan sacando y quien quita. Ahora sale un mejor resultado en los que ya participaron. Pero es una competencia, y vamos con todo. Perfecto, Ademir, muchísimas gracias. Eh, Eduardo, tu, tus impresiones. Mientras, te, te dejo a ti al final para que recuperes el aliento de, de la emoción de, de los intentos. Pero bueno, Eduardo, ¿qué te está pareciendo? Yo la verdad sí es que, que estoy de acuerdo con vosotros y es está haciendo pues, eh, unas rondas geniales. Es decir, pero lo mismo que has dicho, Dino, es decir, pues que, vamos, que no hay que ponerse chistes porque al final es la, la mejor de, de las tres rondas es decir, que todavía queda pues eh, muchas oportunidades, aquí se, se va a ver todo, es decir, su sudor hasta el último momento, es decir, ha sido eh, impresionante, es decir, ver pues eh, los tiempos que has conseguido y cómo se va viendo, cómo en cada salida se le va dando pues ese toque de diciendo, uy, pues si el robot se va hacia la izquierda, pues voy a hacer, sacar un poquito torcido, es decir, que al final, pues que eso son cosas que, que pasan en el día a día, es decir, que si vemos que algo pues que no está siendo como quiero, pues enderezarlo para cumplir nuestro objetivo. Entonces que yo, yo creo que aparte de todas de las clases que, o que, que os enseñan vuestros enseñadores o vuestros padres Al final pues esta competencia nos deja de ser pues para que estemos un rato pues, todos juntos Y también pues para, para que aprendáis de los propios fallos que, que están saliendo Entonces nada, no, pues daros de nuevo, muchas gracias Perfecto Eduardo, muchísimas gracias Y antes de empezar eh, también la, la ronda 3 Quiero volver a agradecer a nuestro patrocinador de esta categoría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 Para que comiences a emprender ahora y armar tu propio negocio de venta de los artículos que vende Usui Importaciones. Puedes visitarlos en su Facebook como Usui Importaciones, que tiene ese logo aquí en la parte baja de la pantalla. Y entérate de todos los productos que tienen para que comiences a emprender y tengas tu propio negocio. Ventas al por mayor y menor y hacen envíos a nivel nacional ...dentro de Perú, así que los puedes contactar al 944-937-252 o al 920-289034. Muchísimas gracias a Usui Importaciones. Y también, por favor, no se olviden que el día de hoy a las 3 de la tarde, en esta misma página, en Let's Go Robot... ...y en la página de Robo Perú tendremos los resultados de la categoría de RoboSketch... Que esta categoría, pues los chicos ya recibieron muy temprano en la mañana el reto, ya lo han debido terminar. Y es más, ya debería estar lista la calificación. Los jueces han estado calificando mientras aquí estamos en la competencia en vivo. Así que a las 3 de la tarde, por favor, sintonicen esta página para ver los resultados de RoboSketch. Y a las 8 de la noche tendremos los resultados de la categoría de Disc Drill. Igual mañana a las 11 de la mañana empezamos con la transmisión de Colorint, así que no se pierdan todas las transmisiones de estos dos días de Robo Perú. Y también los resultados totales con todos los puntajes los van a encontrar dentro de unos minutos de esta categoría en nuestra página www.lesgorobot.com Así que bueno, dicho todo esto... Empezamos nuestra tercera y definitiva ronda y empezamos con el robot Otto Baymax directamente desde Oaxaca, México con el señor Mario Pérez eh, Mario, ahí está Hola Perfecto, ahí te vemos ¿Me escucha? ¿Se ve bien? Perfecto Genial Listo. Entonces, Otto Baymax, que tiene su récord personal, es de 47, se ubica actualmente en el sexto lugar. Así que vamos a ver qué tal le va. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Perfecto. Perfecto. Adelante, Perfecto. Laura, genial. Pues a tu cuenta. Ok, entonces voy a contar 3, 2, 1, ya. Uy. Eh, bueno, la imagen se congeló un poquito Jueces, no sé si todo está bien O, no, o prefieren perfecto, repetir perfecto. Ah, vale, a mí se me había quedado paralizada Pero perfecto, si ahora lo está veo. contando, genial Ok, perfecto. entonces el robot Ya está llegando, que está haciendo así Sin querer, sí, un llegó. tiempo perfecto Y ha cruzado Uy. la línea de meta Genial, entonces bueno Ademir también ha medido tiempo, parece Entonces vamos con el tiempo de Otto Baymax 16 17 Vale, pues entonces 16 se queda, con 16 segundos. ¡Guau! Wow, como decíamos, chicos, cualquier cosa puede pasar. Ahora así Mario? Que ¡Excelente para Mario! 16 segundos. Y ah, lo ubica por ahora... Después, ¿no? Así es, lo ubica en segundo puesto a solamente 4 segunditos de Runabot. Pero bueno, 4 segunditos por ahora, que justamente es el turno de Runabot... Con Micaela Vázquez de 8 añitos, representando el equipo Certricop desde Lima, Perú. Que ella tiene el primer lugar por ahora con 12 segundos, pero puede bajar incluso su propio tiempo. Así que vamos a ver. Eh, Micaela, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ahí está, ya te vemos. Perfecto. Vamos a ver, ahí viene Runabot, que es el actual primer lugar. Ojo con este robot. Que ya ha ganado competencias Previas y ahora está en el primer lugar Tiene que bajar su tiempo Para asegurarse de que nadie Nadie lo supere, porque ya han visto De que puede pasar cualquier cosa Otto Baymax pasó de 47 a 16 Y bueno, quedan todavía Muchos robots eh, Jueces, por favor, su visto bueno del robot Perfecto Lo único, Micaela, eso es Que si puede ser Que se ponga spin de tal manera que veamos las patitas del robot y ahí el toque te paras. Sí. Sí. Ahí, dos y tres. Ahí empieza Runa Bot, Micaela se va corriendo. El robot se, se choca contra la pared, se ha quedado estampado. Y ahora la estrategia de la pared no ha funcionado para Runa Bot. No, no, no, no. no el robot déjalo, Atrás de la línea. ¿Sobre la línea negra, por favor? ¿Eso no contaría? Eh, los jueces hacen la observación de que el robot debía estar detrás de la línea. So ¿Sobre la línea negra, por favor? Y sí, vuelven sí, sí, a hacerme sí, sí, sí, la observación, es que por favor. Se... Tiene que ser tiene que ¿tiene que que se sobre la línea negra. Tiene el que ser sobre la línea negra. Pero, bueno, Eduardo, igual ya... Bueno, no, no va a superar su tiempo de 12, ¿no? Sí. Así que bueno. No, pero... Pero igual. Ahí va RunaBot. Parece que ahora sí ya está bien. Va a llegar a la línea de meta. Y pues el robot ha llegado. Y eh, bueno. Vamos a conocer de todas maneras su tiempo de la ronda 3. 51 segundos. 48. 49. De este robot pues, lo que me gusta es que. Gracias a sus piernas, caminar rápido. Creo que eso ha sido eh, mucho beneficio para que esté en el primer, primer puesto, ¿no? Primer lugar con 12 segundos. Yo me atrevería a decir que la estrategia fue la que le falló al final, porque iba súper bien. Considero muy que bien era, bien. Era, era lo único, pero excelente. Superar sus, sus 12 segundos, superarlo. Mm. Así es. Es una mezcla entre la velocidad del, en el diseño, como dice Laura, un buen diseño con unas piernas larguitas y bastante veloces, pero también hay que reconocerlo que ha usado la estrategia también de apoyarse en la pared, que al final le jugó un poquito en contra, pero, pues bueno, es parte de la competencia, y bueno, el tiempo oficial queda en 12 segundos, por ahora, Micaela sí en primer lugar, entonces nos quedamos, Eduardo, con 51, ¿verdad? En la ronda 3. En En 49. Ok, 49 segundos entonces para Runabot. Y vamos con el siguiente. Ojo que Runabot todavía sigue siendo el primer lugar. Vamos con el siguiente, que sería el Characato Junior con el señor Henry Hanco desde Arequipa Perú. Representando a Certricop. Vale, ahí vemos la cámara de Certricop. Ok. Uno, <risa> dos. Y sale el Robot el Characato Junior. El Characato Junior tiene su récord personal de 38 segundos de la primera ronda. La segunda tuvo 39. Esta tercera ronda está yéndose... Parece que el robot está más lento que en las dos rondas anteriores, se está yendo en diagonal, el robot está... parece un seguidor de línea porque está yendo por la ranura entre las... entre las baldosas, pero ahí ya se termina de desviar, el robot se está yendo para el costado, está a punto de salir de la vista de la cámara, Henry decide regresando de la línea de inicio Ahí ve el robot Ahora siguiendo derecho Muchísimas gracias a todos los que han estado comentando aquí En Facebook Muchas gracias a Gaby Conin también Que desea suerte a todos eh, A Lisbeth me parece que llevo por aquí A Henry, a Edgar Pues bueno, todos los que están ahí con la cajita de comentarios El robot se está yendo hacia la izquierda Nuevamente sí, se desvía Mucho cuidado con el tiempo límite y pues bueno, yo creo que Chalacata Junior se va a quedar con su tiempo de 38. Ahí ve el robot avanzando como puede. Vemos banderitas de Perú. Esto parece el desfile de 29 de julio, que ha sido el 30 de julio, pero bueno, no importa. Ahí <risa> ve el robot yendo nuevamente por la línea. Y pues sí, en diagonal el robot está avanzando como puede. Vamos a ver si es que no llega el tiempo límite. Vemos ahí al fan número uno del Characato Junior dándole ánimos no sé, con la banderita. No sé, sí. Pero el robot, gracias no, no a lo veo, no vista de cámara. Henry, por favor, necesitamos cámara? ver al robot. Lo regresa hacia la línea de partida. Ahí va nuevamente el Characato Junior. Que bueno, está haciendo todo lo posible por llegar. La verdad, un ejemplo de perseverancia del Characato Junior hasta el final, ahí avanzando pasito a pasito. Pero el robot se sigue desviando hacia la derecha. Ya se desvía totalmente. Parece que tiene que regresarlo a la línea de inicio. Por favor, juez. Tiempo. ¿cuánto tiempo? tiempo. Ok, perfecto. Se ¿Qué? les ha acabado el tiempo entonces para el Characato Junior. Gran trabajo del maestro Henry. Y bueno, se queda con su tiempo de 38. Eh, no veo por aquí al señor Cana, pero igual tenemos que llamarlo. Así que... Eh, turno para VIP superior del equipo Misty Maker Brigada A desde Cusco, Perú está VIP superior a la una VIP superior a las dos y bueno, VIP superior no está así que vamos con el siguiente oh. que sería Kiara con Naruto Uzumaki el equipo Cetricop nuevamente la pregunta, Kiara ¿está tu robot listo? ¿o prefieres al final no de la ronda ¿Cómo? ¿Qué hará? No se puede arreglar. No se puede arreglar. Oh, ¿qué hará? Bueno, Qué bueno, pena. Kiara, igual, gran trabajo, que Kiara, te, te conocemos también de varias competencias, así que, bueno, sabemos que estas cosas pasan. Igual, para una próxima, yo sé que tu robot va a estar ahí listo para enfrentar y llegar a los primeros lugares. Así que, Kiara, igual, muchas felicidades por el trabajo que vienes haciendo y, pues, bueno, tenemos que continuar, así que vamos con el siguiente que sería Robby del equipo Magic Zone desde Lima, Perú con Samantha Flores. Robby. Ahí está y vemos la cámara de Shirley C. Okay. Roby todavía no ha marcado tiempo, así que esperemos que en esta tercera ronda Roby sí llegue hacia la meta. Es su último intento, ya es su última chance. Así que bueno, jueces, si es que dan su visto Sa bueno. Samantha, por favor, en tu caso, detrás de la línea negra, por favor. Un poquitito más atrás. Ahí, Ahí. Ahí perfecto. Gracias. Listo. Listo. Lista. cuente. 2 y 3 Ahí sale el robot de Samantha, sale Robby que se estampa con... Bueno, ni siquiera ha llegado a la pared porque se ha dado toda la vuelta Y, ¿Y el robot de la línea, recordar Así es Laura, muchas gracias El robot tiene que empezar detrás de la línea, detrás de la cinta negra Así que bueno, ahí va Robby intentándolo una y otra vez El robot tiene que llegar a la meta Pero, pues bueno, el robot se está regresando, está dándose vueltas eh, está un poquito complicado Ahí Samantha eh, Prueba ir al otro lado Pero el robot está ahí dando vueltas No es que se incline un poquito Sino que el robot se da la vuelta entera Y pues bueno El robot ahí parece que está haciendo breakdance Dando vueltas Y pues bueno Samantha prueba en distintos lados Por favor Samantha El robot detrás de la cinta negra cuando lo coloques, tiene que estar detrás de la cinta negra. Ahí va el robot dando vueltas y vueltas y vueltas. Pues... Ahora intenta ponerlo contra la pared. El robot sigue dándose vueltas, sigue regresándose a la línea de inicio. El tiempo sigue corriendo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía le quedan algunos segundos. Así que ahí va el robot intentándolo con todo. Está intentando una y otra vez. No se rinde el robot Robby. Ahora prueba del otro lado eh, Vamos a ver si, si, si para el otro lado se anima Pues no, el robot sigue dando vueltas eh, Pues bueno Ahí intenta ahora en la parte baja De la pantalla el robot se ha caído De espaldas, se ha desmayado Yo creo que ese robot no ha tomado desayuno Y por eso es de que está ahí Un poco mareado, un poco cayéndose De espaldas, ya está con la patita Un poquito chueca, cuidado ahí y bueno, el robot oh, se sigue cayendo de espaldas. Parece Rocky que se cae, ¿Tiempo? se para y sigue avanzando. ¿Tiempo? Se ha acabado el tiempo. Y bueno, chicos, una F en el chat, por favor, por el robot Robby, que ha hecho su máximo intento, pero pues se queda con su ronda nula. Eh... Tiene que ver Muy bien, Samantha. Que... Tiene que ver el material del piso, es lo que estaba observando. Y también el material del, de la planta del robot. Tiene que ver bastante. Y si es que camina más rápido, no. Eso debería ser bueno que para la siguiente chequeen. Así es. Bueno, igual, gran trabajo del equipo Magic Zone que como equipo está haciendo su debut en esta competencia. Así que gran trabajo también para las chicas de Lima, y bueno, vamos con el siguiente, justamente hablando del equipo Magic Zone, es el turno de Otakubot de Luciana Castillo, de nueve añitos, también desde Lima, Perú. Ella tiene el tiempo récord de 22 segundos, es su récord personal, y pues bueno, vamos a ver qué tal le va en esta tercera ronda. Por ahora está en cuarto puesto a 2 segunditos del tercero que sería Revox. Así que bueno, vamos a ver. Eh, jueces, por favor, su visto bueno para Otakubot. Perfecto, por aquí, perfecto. Perfecto. Perfecto. A tu cuenta, ¿A cuenta? Luciana. Cuenta: Uno, dos, tres. Muchas gracias a Ambrosia por el poderoso like en Facebook. Ahí ve el robot OtakuBot que está yendo derechito y está yendo con todo ahí se inclina un poquito a la izquierda y no el robot se estaba yendo a toda velocidad hacia adelante regresa por favor dentro de la dentro de la cinta roja. Ahí el robot empieza de nuevo tiene que empezar un poquito más atrás por favor eh, Luciana y el robot ahí es el robot ahí está avanzando. Ahí, por favor, la señora... no me puede tocar el participante. <ríe> la señora hace respetar las reglas, pero por favor es Luciana la que tiene que tocar el robot. ¿Vale? Ahí va el robot nuevamente inclinándose hacia la izquierda. Y pues bueno, era un robot bastante rápido eh, que había hecho en su primera ronda 93 segundos. En la segunda hizo 22 y ahora pues esta tercera se está inclinando hacia la izquierda, que hubiera sido genial si se hubiera inclinado a la derecha para que quizás la pared lo ayude un poquito, pero ya iba el robot ahí por siempre. su intento número, ya perdí la cuenta. Y el robot ahí, pero ojo Eduardo, que el robot no pierde la sonrisa, ¿eh? que eso es muy importante. A mí lo que me encanta son los brazos, los brazos, vamos, me tienen loco. <ríe> ahí en Muchas posición de abrazo, muy Muchas gracias Karen por el like, ahí va el robot avanzando como puede, eh, el robot por favor tiene que empezar en la, encima de la cinta sin pasarse, ahí va el robot avanzando con todo, y pues bueno, vamos a ver el tiempo también, cuánto tiempo le queda, recuerden que son dos minutos como máximo. Queda 15 segundos ahora. Bueno, 15, le quedan 15. Ya, el robot está haciendo lo posible por cumplir la ronda 3. Eh, Luciana, por favor, el robot cuando lo regreses tiene que empezar sin pasarse tiempo, de la cinta tiempo, roja. Tiempo, ¿Vale? tiempo. Bueno, se ha terminado el tiempo y parece que se ha terminado la batería también del robot porque ya lo vemos yendo muy, muy lento. Chicos, consejo de vida. Eh, tengan lista más de una batería porque a veces no da tiempo de cargarlas entonces, si tienen más de una batería lista, simplemente las cambian de batería y ya está porque también la batería influye mucho en el funcionamiento del robot entonces, nos quedamos con tiempo máximo para OtakuBot, pero mantiene sus 22 segundos así que bueno, por ahora se ubica en cuarto puesto, nos quedan solamente dos robots jueces así que vamos con el penúltimo que sería Among con Yamir Machaca de 10 años desde el equipo Certricop. presente eh, desde Juliaca ahí está Yamir perfecto desde presente. el departamento que está más al sur de bueno uno de los que está más al sur del Perú que es el departamento de Puno de la ciudad de Juliaca ahí está Yamir Machaca que va a conectar su batería listo y ahí está conectando, el robot empieza a funcionar nuevamente. Tiene que contar. Chicos. Tiene que contar. Ah, si todavía está tapando ¡Tres! al robot. Tranquilo. A ver, eh, un ratito, Yamir, Yamir, un ratito. To... Tranquilo, Yamir. Por favor, no, no, no te... Ya sé que la batería se acaba, pero tranquilo. Tapa bien al robot. Va, perfecto. Ahora, espera el visto bueno, por favor, de los jueces. Jueces, todo correcto. Perfecto. Eh, Yamir, por favor, suéltalo atrás de, la, atrás de la cinta. Atrás de la cinta. Ok, empezamos a tu cuenta, cuenta. Yamir. Cuenta. dos, uno. Ahí sale el robot Among que tiene su récord personal de 46 segundos. El robot está ahí yendo paso a paso. Pero eh, bueno, ahí va, estaba yendo derecho, ahora es inclinación hacia la izquierda un poquito. Pero todavía se puede enderezar. Ahí el robot se está yendo ya hacia el costado. Pues bueno, a pesar de que el competidor Estratégicamente inicia Apuntando hacia la derecha, pero El robot a veces se pone terco el robot a veces tiene actitud de mula, se pone terco y dice ¡No, yo quiero ir para la izquierda! Y se va para la izquierda. Así que bueno, son cosas que no podemos controlar. Eh, y bueno, recuerden que los robots son totalmente autómatas, ¿eh? Aquí ningún robot está siendo radiocontrolado. Todos están yendo con su propia programación. Y el robot está yéndose ahora hacia la izquierda. Parece que con Among Hola. nos vamos a quedar con su tiempo de la segunda ronda de 46. Pero, pues bueno, aquí el competidor quiere, sí o sí, completar su ronda 3. Ahí va Among. Y el robot se ha desviado hacia la izquierda Muchísimas gracias Karen, Joara, Muñoz Por, es, por unirte a la comunidad Por seguir a esta página eh, Yamir, no te des por vencido Yamir, que no se acaba tu tiempo todavía Que Yamir ya se fue Cogió el robot se, Ay, que se le cayó el robot eh, Tranquilo Yamir, tranquilidad Bueno, ahí lo voy a colocar ¿Cuánto tiempo nos queda jueces, por favor? Ya va a acabar 7 segundos, 4, 3, 2, 1. Tiempo. tiempo. Bueno, tiempo Yamir. Y podemos darle un reconocimiento también al robot más robusto de la competencia que se ha caído y ha seguido funcionando. Para que vean de que los robots aquí son, son resistentes. Pero bueno, tiempo así es, bueno tiempo máximo para Yamir que se queda con su mejor tiempo de 46 y nos vamos con el último robot que ojo, es por ahora el tercer lugar con 20 segundos está en segundo puesto Otto Beimas con 16 y en primero Runabot con 12, pero este es el intento donde cualquier cosa puede pasar, esta es la prueba donde puede ser que los milagros existan y es el turno de Rebox con Rebeca Guarnizo de 11 años desde Lima, Perú del equipo Magic Zone. Su récord personal es de 20, pero si hace menos de 20 puede ser de que llegue nuevamente o al segundo o al primer lugar. Así que este es nuestra, nuestro intento decisivo, último robot en hacer su ronda 3. Aquí se define todo señores y bueno jueces, su visto bueno por favor para empezar. Rebeca, por Ahí favor, que esté detrás de la línea, el robot. No lo veo bien, aquí. Okay. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Listo, Listo. Pues, mucha atención aquí, entonces. Cuenta fuerte, Listo. por favor, Rebeca. Uno, dos, tres. Sale el robot Rebox a toda velocidad. Ahí va, derechito. Ojo, que el robot está yendo muy rápido. Ahora sí, el robot se ha puesto con todo Ha dicho, esta es mi oportunidad Está yendo derecho hacia la línea de meta Cuidado que va a llegar Va a llegar a la línea en un tiempo espectacular Y el robot ha cruzado la línea de meta Los jueces se tiran para atrás al ver el tiempo Y mucho ojo que aquí se define todo Parece que ha mejorado su tiempo Pero vamos a ver si le alcanza Para llegar a uno de los dos primeros lugares Así que Jueces, por favor, antes que nos dé un infarto... Denos el tiempo oficial de Revox. 18 segundos. 18. 18. 18 segundos, entonces, para Revox... Que mejora su propio tiempo, pero lastimosamente... No le alcanzó para alcanzar a Otto Baymax. Así que bueno... Oh, no, no. Antes de dar el... El intent... Eh, perdón, el, el podio oficial... Eh, por un lado recuerden que el, el resultado completo con todos los tiempos va a estar colocado dentro de unos minutos en la página www.let'sgoorobot.com Y pues bueno, eh, desde aquí también felicitaciones a todos los competidores de esta categoría que han hecho un trabajo excelente Han hecho muy buen trabajo tanto con sus robots como también dentro de la competencia Y felicitarlos también a todos los competidores por eh, digamos el juego limpio ¿Vale? por siempre cumplir las reglas y por dar lo mejor de sí en esta competencia y como siempre decimos pues hay que intentar ganar en la cancha y no en la mesa y creo que eso se ha visto reflejado aquí así que muchas felicidades a todos eh, Ademir, algunas palabras para los chicos antes de dar el resultado oficial Primero felicitar a todos a todos los jóvenes que han participado y pues han dado el, se les ha visto la pasión y el deseo por competir y ganar también felicitar a los maestros que los han colaborado y a los padres de familia que hemos estado viendo por ahí. Eh, vamos, vamos, vamos, tú puedes. El apoyo que se les ha brindado creo que es algo muy importante. No es tanto el quién ganó el primer lugar, sino el desarrollo y el aprendizaje que se ha tenido. Y hay que decir algo sincero, el crecimiento en el que es la unión de la familia, porque la familia está colaborando y está participando, es una actividad de familia. Entonces creo que eso es bastante muy importante. Felicito a los padres por eso, a los profesores y, obviamente, principalmente a los niños jóvenes que han hecho esto posible. A ah, Igual no ganamos todos, pero no es solo ganar, ganar, sino que también aprender y conocer. Felicidades a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ademir. Y, y bueno, muy bueno también lo que dices de las familias. Y también quiero rescatar el hecho de que eh, hemos visto robots de gran nivel, y aquí Eduardo no me va a dejar mentir de que hemos visto varias competencias de robots bípedos, eh, pero creo que esta ha sido una de las que más nivel ha tenido, ¿o me equivoco Eduardo? la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo es, decir, es que hemos tenido todo, es decir hemos tenido diferentes modelos, es decir que, que hemos podido ver, es decir pues cada uno pues eh, ver su apartado estético que también pues la verdad que es súper chulo pues eh, para verlo, hemos visto unos tiempos excelentes y viendo aquí pues el, donde apuntamos todas las puntuaciones y vemos que es que ha habido muchas fluctuaciones es decir que es algo, es decir pues que también se ve pues cómo se ha intentado mejorar y, y vamos, es decir que me quedo pues eh, a, a las felicitaciones de Ademir, es decir pues que a lo mismo, así, a las familias y ellos mismos, es por el interés que han puesto en la robótica y que la verdad es decir que eh, vosotros seguramente que habéis pasado genial y nosotros lo hemos pasado estupendamente. Entonces, pues muchísimas gracias por, por estos minutos que, que nos habéis mostrado todo vuestro trabajo que habéis realizado. Así es, Eduardo. Y justo lo que mencionabas también, ahí vemos el, el amica mostrándonos su robot que vemos la sonrisa del robot y los bracitos ahí con el pulgar arriba, que está es espectacular, así que gran trabajo también por ese lado, que muchas veces en competencias, pues vemos que los competidores se dedican a que el robot funcione, y vemos pues un cuadrado, pues todo lleno de cables, todo feo, pero ahora los robots han estado muy bonitos, y hemos visto también mucha participación, tanto de niños, que le, le están ganando a los adultos, como también, como mencionaba Laura, de muchas chicas... Que han dado la hora, han estado en los mejores puestos las chicas Y ojalá que sigamos viendo pues esta participación femenina en más competencias Laura, eh, algún mensaje para los chicos antes de terminar Primeramente felicitarles a todos eh, Vi bastantes niños en la competencia y eso fue eh, espectacular la verdad eh, Diferentes modelos, diseños de sus robots eh, Me enamoré de todos, me encantan, me encantan los robots y sí noté, ¿no? Cierta ventaja y desventaja en su diseño. Como decir, los. los ese es eh, medio. Como el otro, creo que era los que caminan, los bípedos, ya. No van a poder caminar, digamos. No van a poder caminar rápido, ¿no? Como el otro que tenía sus, sus patitas más largas. Exacto. Entonces, eh, trabajen en ello para el, el próximo concurso, trabajen en ello. Y si es que su robot no podía caminar o se daba vueltas en círculo, trabajen en ello y ustedes mismos prueben, ¿no? No se desanimen los que no han llegado a los tres primeros puestos. Eh, va a haber más oportunidades y felicitarlas también a las niñas, ¿no? Un aplauso para todas, que para mí, como les dije en el empiezo, todos los que ya están participando son ganadores, ganadoras. No Así todos es. participan. No todos participan. Así es, Laura. Muchísimas gracias. Y bueno, tengan en cuenta también de que ahorita pues, los está nos estamos viendo en cámaras, pero... Puede ser de que quizás a fin de año o el próximo año, pues, tengamos aquí alguna competencia presencial de bípedos. Así que, chicas, chicos, prepárense, porque eso también va a estar muy bueno. De repente, por ahí en la UNSA, se animan a hacer una competencia presencial. Yo no sé, pero bueno, yo lo dejo por ahí, ¿vale? Y, pues, bueno... Antes de dar el resultado también oficial, agradecer nuevamente a nuestro patrocinador Usui Importaciones y también a los chicos competidores que están ahorita en el Meet. Por favor, quédense hasta el final porque eh, Luciana Castillo es su prima. Ah, vale, que están compitiendo entre primas también, perfecto. Eh, quédense, por favor, después del resultado oficial para tomar la foto oficial de, de la competencia, ¿vale? Entonces, vamos a mencionar los... Eh, cinco primeros lugares ¿Vale? Ya saben que luego el resultado Completo lo encuentran en Let's Tenemos en quinto puesto Queda desde la ciudad de Arequipa Perú, representando al equipo Certricop con 38 segundos El robot El Characato Junior, representado por El señor Henry Janko, así que Muchas felicidades Henry Por tu quinto lugar Luego, en cuarto puesto, representando al equipo Magic Zone de Lima, Perú, el robot Otakubot de Luciana Castillo con nueve añitos. Así que cuarto puesto para Luciana, muchas felicidades también. Con 22 segundos. Es ¿eh? un grandioso tiempo también. Que ojo, lo que mencionamos con Eduardo y Eduardo no me va a dejar mentir. 22 segundos pudo haber sido el primer puesto de alguna otra competencia. Tranquilamente. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que hemos, esta competición, es, yo creo que ha llegado pues eh, a los podios más altos es, Porque han sido unos tiempos es, estupendos, han sido bestiales Así es, perfecto eh, Entonces, empecemos con nuestro podio Y el tercer puesto va para el equipo Magic Zone de Lima, Perú Con 18 segundos, el robot Rebox de Rebeca Guarnizo con 11 añitos Tercer puesto para Rebeca, que está luciendo ahí sus bonitos audífonos con orejitas. Así que igual, muchas felicidades para Rebeca. Y bueno, eh, que se lleva la medalla de bronce virtual. ¿Vale? Tenemos en segundo puesto el único competidor extranjero de esta categoría del Robo Jam Perú tenemos con 16 segundos al robot Otto Baymax del equipo Bunker Bunkertech desde Oaxaca, México, representado por el señor Mario Pérez. Así que muchas felicidades a nuestro segundo puesto eh, con 16 segundos desde México. Y eso nos lleva a nuestra flamante ganadora que repite la medalla de oro, ya no sé cuántas competencias va ganando ya, que es Micaela Vázquez de 8 añitos, nuestra competidora más joven con el robot Runabot representando al equipo Certricop desde Lima, Perú, con 12 segundos. Así que muchas felicidades a Micaela, un fuerte aplauso para ti, que ahí nos muestra su robot. Y bueno... Eh, a todas las personas que nos han visto en Facebook Muchísimas gracias Yo cierro aquí la transmisión No se vayan por favor todavía las personas Los chicos que están en el Meet para tomar la foto oficial Y bueno, para los chicos de Facebook No se pierdan, a las 3 de la tarde Tenemos los resultados del el Sketch. Así que conmigo será Hasta el próximo video Adiós chicos